Muy buenas noches, tengan todas y todos la más cordial bienvenida. Esta es una nueva emisión de Coordenada Sur. Como siempre, a través de la pantalla del Avia Yala y como es habitual también, compartimos este espacio para charlar una horita de política internacional con Juan Ramón Quintana, que está en la ciudad de Cochabamba. Juan Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo grande hasta Cochabamba. Gracias, Andrés. Muy buenas noches a ti y a nuestra amable audiencia. Eh... Esta es una, esta es una, este es este un viaje intempestivo, así que estoy disfrutando unos pocos días de un agradable clima y obviamente de la oferta gastronómica cochabandina. Así que bienvenidos a, a todos a este nuevo programa eh, que lo va a introducir Andrés eh, sobre uno de los temas cruciales mmm, sobre los que va a ...sobre los que se va a definir en realidad el destino del, del pueblo chileno. En pocos días Chile tendrá una, un referéndum prácticamente para decirle sí o no a la Constitución... ...que de una manera muy compleja, muy difícil, ya lograron aprobar en su primera versión. Así que de eso trata este programa y obviamente lo va a introducir nuestro querido compañero Andrés Salari desde Buenos Aires. Bueno, Juan Ramón, antes de, de saludar a Ricardo Valladares, que, que es un sociólogo, colega chileno, que está en Valparaíso, y de, y de mandarle un abrazo, espero que a mi nombre, en la ciudad de Cochabamba, puedas comerte un uchuco ahí en el rincón alquileño. Lo haré honrosamente, querido compañero Excelente, bueno, ahora sí nos vamos hacia Valparaíso, triangulamos hoy entre Argentina, Bolivia y Chile, tres países, tres naciones hermanas en la ciudad de Valparaíso, creo yo, una de las ciudades, si no es la más bonita de América Latina, le pegan el palo, ahí está Ricardo Valladares, Él es sociólogo, es eh, asesor y vamos a estar dialogando en el programa de hoy con él acerca de esta situación y este entramado tan complejo que es, la constitución chilena que se escribió y ahora ya el presidente Gabriel Boric la entregó. Ahora vamos a, vamos a escuchar al presidente de Chile y resta la votación que no sabemos qué panorama tiene. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, un gusto saludar a, a Andrés y también a don Ramón. Es un orgullo compartir un panel. Como un luchador político y resistente a ese golpe de Estado que, es, que se hizo en Bolivia. Muchas gracias por la invitación. Y, y para mí, la más bonita es Cochabamba, por su gastronomía y los chicharrones de la puerta. Así que no salgan esos publicitarios. Eh, amo esa ciudad, me encanta, así como La Paz también, muy hermosa. Así que cariños para todos los amigos y Hermanos bolivianos, y también para Buenos Aires, para Antes, Ricardo, antes de entrar en el tema constitucional, contanos por qué eh, la sede del Poder Legislativo en Chile está en la ciudad de Valparaíso y no en Santiago. ¿Qué sucedió bueno, ahí? Sí, esa fue la decisión de la, de la dictadura de Augusto Pinochet, eh, como él estudió acá de enseñanza media, eh, y para dar una señal de descentralización, eh, no se le ocurrió nada más que construir la sede del Poder Legislativo en Valparaíso, eh, la que entró en funcionamiento el 11 de marzo de 1991. Anteriormente estuvo históricamente, tradicionalmente, en Santiago, en el edificio de, de lo que hoy es el, el Congreso Nacional, donde es la sede de Santiago, lugar donde funcionó la Convención constituyente. Bien, vamos a escuchar al presidente chileno, al presidente constitucional de Chile, Gabriel Boric, eh, y después yo le paso la aposta a Juan Ramón para que inicie la, nuestra coordenada sur en lo que tiene que ver con, esta, con este importante momento histórico que está viviendo la República de Chile. Damos paso nada más y nada menos que a su presidente. Chilenas y chilenos, cumpliendo con el compromiso suscrito ante el país y con el itinerario que nos fijamos el 15 de noviembre de 2019, la Convención Constitucional me ha hecho entrega de la propuesta de nueva Constitución, la que someteremos a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Agradezco a quienes lo han hecho posible, convencionales, trabajadores y todos quienes de una u otra manera se han hecho parte de este histórico proceso. No ha sido fácil, porque la democracia nunca es fácil. Y en este momento bien vale recordar a todos y todas quienes desde hace muchos años han bregado por democratizar nuestras instituciones. A todos ellos les recuerdo a través de la memoria del presidente Frei Montalva, quien tempranamente, en 1980, durante nuestro periodo más oscuro, alzara la voz llamando a una asamblea constituyente. La historia no parte con nosotros. Somos solo un eslabón más de la larga historia republicana de nuestra patria. Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para que el nuevo texto se lea y debata en las escuelas y liceos, en las juntas de vecinos y sindicatos, en las organizaciones de pequeños, medianos y grandes empresarios, en las universidades y en las plazas del país. Queremos que se discuta en familia, en tu familia, que niños, jóvenes y adultos de todas las edades opinen que haya diálogo entre las generaciones, que la ciudadanía entera pueda recibir toda la información que le permita llevar adelante un voto informado y consciente. Serán ustedes, queridos compatriotas, los y las protagonistas de esta decisión histórica. Los invito a dar este debate con esperanza y generosidad, respetando siempre a quien piensa distinto, acogiendo a quienes tengan legítimas dudas, aprendiendo de las opiniones diversas, profundizando así nuestra democracia y mejorando nuestra convivencia. El mundo nos está mirando. Compatriotas, les reitero la invitación a conversar, a deliberar y a encontrarnos en un diálogo democrático en torno a este proyecto de nueva Constitución. Los invito a decidir con el corazón y con la mente, colocando siempre en el centro a esta patria que tanto queremos. Confío en la sabiduría del pueblo chileno. ¡Viva Chile! Ricardo, eh... Al escuchar esta, eh, este discurso del presidente Boric, uno tiene la impresión de que está asumiendo esta responsabilidad con una enorme capacidad eh, de gestión gubernamental y, yo diría, una singular capacidad de serenidad política. Eh, creo que... Ese es el estado de ánimo y también el gesto eh, que un presidente debe ofrecer a su sociedad para que se discuta el futuro de su país sobre la base de esta nueva Constitución. Me temo que el, el presidente Boric, eh, más allá de su edad, de la poca experiencia eh, gubernamental que tiene, me temo que va a enfrentar uno de los escenarios probablemente más complejos de toda su gestión, y es el escenario de la aprobación de la, de la nueva constitución política del Estado, porque eh, en América Latina la, eh, la disputa por construir un nuevo Estado no ha, no ha sido ajena a, una, a, a un conjunto de respuestas ¿no cierto? políticas conspirativas desestabilizadoras que no siempre han concluido exitosamente. Boric, el presidente Boric se enfrenta a este escenario de resistencia política política de las élites chilenas, de eh, incluso de actores, diríamos, eh, invisibles de la, de la política chilena, que están activando una gran campaña para eh, que pueda ganar el no a la, a, a la aprobación de la, de la Asamblea de la nueva Constitución. Eh, esto se ha vivido en Bolivia, lo hemos vivido los bolivianos, en realidad se aplica la misma estrategia a los gobiernos progresistas que impulsan estas grandes reformas constitucionales. Se lo ha vivido en Venezuela, se lo ha vivido en Ecuador. La sola mención de una asamblea constituyente casi le cuesta la cabeza al presidente Castillo eh, en el Perú. Y bueno, es, es parte de la trama, parte de la, esta historia política tan compleja de resistencia de las élites y de las oligarquías nacionales frente a la posibilidad de una transformación del Estado para convertir el Estado, para poner el Estado al servicio de la sociedad y para evitar que ese Estado siga perpetuando el poder de esta gente. En la pregunta es, ¿tú crees que la sociedad chilena va a superar la herencia del Estado portaliano del siglo XIX y la herencia del Estado pinochetista del siglo XX para embarcarse de verdad a una sociedad democrática del siglo XXI. ¿Tú crees que el presidente Boric, la sociedad chilena, las fuerzas progresistas chilenas van a lograr esta gran proeza política en Chile? Sin duda, eh, la, la receta es la unidad de los sectores progresistas de la izquierda, en conjunto con la ciudadanía, que eh, exigió cambios en 2019 a través de la revuelta Social y que se manifestó contundentemente en el proyecto del 2020 y que participó, eh, ...significativamente... ...en la elección de convencionales... ...en 2021... Eh, ...yo tengo fe... ...y eh, creo... En, ...en esa unidad... ...y cómo se va a expresar... ...este 4 de septiembre... ...de una manera... Eh, ...contundente, aprobando el texto... ...constitucional... Eh, ...a pesar de toda la campaña... Eh, sí si la derecha y esas fuerzas invisibles que operan en contra eh, estuvieran tranquilas, yo me quedaría Pero como las veo todos los días entiendo información falsa eh, a través de los medios, con colaboración también de los medios privados, de periodistas, eh, a través de, de fake news de las redes sociales, el apuro que tienen de tratar de presionar a tanto al presidente como a los sectores progresistas y a la izquierda del Congreso para que se llegue a un nuevo acuerdo eh, por la paz, se coloca no sé quién está en guerra hoy día, eh, antes del 4 de septiembre, si fuera lo que sus encuestadoras eh, indican hoy que ganaría el rechazo, no creo que estarían desplegando todo este movimiento, eh, que están haciendo y sin, eh, sin duda que la conspiración partió desde el día 1, en que el pueblo chileno decidió una nueva Carta Fundamental. Eh, por lo tanto, hay que estar atentos. Y, y creo que el rol del Presidente Boni ha sido, dentro de los marcos eh, muy republicanos, eh, efectivamente el Gobierno se, ha, se va a limitar, ha sido lo, lo mandata la Constitución, así también lo ha hecho notar la Constitución General de la República, al informar sobre el texto. ¿Y sobre qué tienen que informar? Sobre la verdad que está escrita en el texto, no sobre las mentiras que plantea la derecha. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene un rol de salir a reventir las fake news, las mentiras, eh, las falsedades, y ahí no está haciendo ningún tipo de injerencia electoral, sino que está cumpliendo con el mandato constitucional de la Constitución, con el mandato legal y con lo que establece la contabilidad General de la República, que es informar de manera fehaciente a todos los chilenos chileno sobre cuál es el contenido del texto constitucional que se va a votar el 4 de septiembre. Yo confío, debido a todas estas señales que hay, de llegar a un acuerdo en la cocina que nosotros hemos denominado eh, en, entre cuatro paredes, antes, del, antes de saber el resultado del plebiscito, en que eh, los, la verdadera encuesta nos un chupo contundente este cuatro de septiembre. Ricardo, hay, una, hay, un, hay un proceso complejo que sucedió en Chile, Que a ver si podemos charlar un, po, un poquito más, vamos a hacer un corte ahora y al regreso a ver si podemos detallar algo más. Pero bueno, el presidente Boric es, es resultado, la llegada de Boric a la presidencia, un dirigente juvenil de corta edad, es evidentemente un síntoma de todo ese proceso. Sin embargo, también es cierto que su imagen cayó muchísimo durante los primeros días de su gestión, como que prácticamente no tuvo la famosa luna de miel, en el marco también de un, de un momento de la humanidad y de la región muy particular ¿no? y, y complejo también. Eh, Vamos a hacer acá un corte y a ver si al regreso nos puedes dar un contexto de todo eso y si ahora Boric está muy debilitado, si la votación de la Constitución puede ser una especie de referéndum hacia hacia lo que es la gestión tan corta de Boric, entonces puede, si cayó su imagen, entonces también tendría lógica que pierda el referéndum por la Constitución, a ver si te parece que es así o si está separado, vamos a ver si podemos, eh, o, o a ver cómo nos mostrase ese, ese escenario al regreso del corte seguimos charlando en esta coordenada sur de este tema tan interesante y apasionante que es la constituyente que se está dando en la hermana república de Chile luego de casi 40 años o 40 años de la constitución pinochetista. Seguimos al regreso. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Seguimos en esta coordenada sur y yo le preguntaba a Ricardo Valladares, que es sociólogo chileno, está en la ciudad de Valparaíso, participó del proceso de redacción de la Constitución. ¿Cómo está esa correlación de fuerza? ¿Cómo ha ido variando? Hablábamos y conocemos la rebelión que hubo en el año 2019. No sé si eso ya queda muy lejos. El presidente Boric es evidentemente una manifestación de esa rebelión, pero su imagen también cae muy fuerte y ahora no sé bien si este referéndum constitucional puede funcionar como una especie de valoración eh, sobre la gestión del, del, del joven presidente. ¿Cómo ves todo esto, Ricardo? Eh, yo creo que efectivamente hay un, un cierto eh, costo que hubo que pagar por estos primeros seis meses de, de gobierno debido principalmente a las altas expectativas que habían respecto a lo que podía hacer el gobierno y a lo que está comenzando a hacer ahora. Y, y el contexto tanto internacional como nacional nos ha hecho un poco difícil eh, el manejo de la economía, es decir, la inflación, el alza del dólar, lo que ya se veía venir desde el gobierno de Piñera eh, este periodo post-crisis sanitaria, efectivamente, ha ha impactado en la valoración de. Yo no sé de los chilenos y chilenas, porque efectivamente las encuestas que se han realizado son todas de panel y algunas telefónicas, y por lo tanto eh, lo que tenemos es un dato del, de, del pasado, no es posible proyectarlas a toda la población ni probabilizar lo que va a ocurrir el 4 de septiembre, ¿no? sino que son una foto de, lo que, de los hechos ya ocurrido. Eh, por lo tanto, no, no soy de los que creen fehacientemente en las cifras de esas encuestadoras, las cuales muchas trabajaron para el gobierno de Piñera y que decían que Piñera iba muy bien, cuando en realidad iba muy mal. Eh, ahora, yo creo que sí que puede que haya un nivel de descontento pero que es normal debido a las expectativas que se tenían con este gobierno, que además es un gobierno muy distinto a los que se venían dando en estos últimos 30 años. Eh, yo creo que la ciudadanía esperaba señales y respuestas más urgentes, pero el programa efectivamente depende en cierta parte de lo que se apruebe en la Convención. Eh, puede que alguna parte okay. de la ciudadanía, de una parte de la ciudadanía, eh, relaciones eh, la, el nuevo texto constitucional a la gestión presidencial más que al inverso ¿ah? yo creo que eh, podrían rechazar eh, al, al gobierno eh, podrían manifestar su rechazo a la nueva constitución eh, debido a que el presidente en cierta parte eh, simboliza este proceso de cambio eh, pero no, no creo que sea un determinante o algo que efectivamente esté muy, muy vinculado. O sea, puede que sea correlativo, pero no necesariamente eh, dependa de él. Es decir, si yo tengo un gato sobre un zinc que está hundido, no significa que el peso del gato me hundió el, el techo. Ricardo, ¿la nueva Constitución pone, o sea, pone en peligro, digamos, los intereses de las oligarquías? O sea, ¿qué, qué, le, ¿qué le está molestando a las clases dominantes para rechazar el nuevo texto constitucional? Teniendo en cuenta que el anterior es de una dictadura, ¿no? Además. Yo creo que lo que apuntaba Juan Ramón es eh, muy cierto. Es decir, aquí lo que está en es cuestionamiento es este Estado portugués construyó a partir de 1833 y las sucesivas eh, constituciones, la de 1925 y la de 1980 fueron reformas a esa constitución, a ese tipo de Estado pero en su matriz eh, en su es esencia eh, siguió siendo un Estado de las oligarquías un Estado cerrado a su pueblo eh, que lo veía como Pueblo ignorante, Estado genio, eh, monolítico. Y lo que les molesta hoy día es que efectivamente ese Estado se le pondría fin. Y tendríamos un Estado que reconoce, primero que nada, eh, la plurinacionalidad. Eh, en Chile existen, es un, es un pueblo, un país que está constituido por eh, diversas naciones. Eh, la paridad en la erupción de las mujeres en la política y, y en todos los niveles de la política en términos paritarios eh, también que se se defina como un estado ecológico lo que va a imponer eh, no prohibiciones pero sí regulaciones y ciertas restricciones a la eh, industria extractiva eh, donde van a tener que cumplir con ciertos estándares que son las que ellos cumplen, están obligados a cumplir en sus países de origen, eh, y sobre todo es esta, el reconocimiento de los derechos, en los derechos fundamentales de los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, un, una mayor participación de la, de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas, ...y el cambio del sistema político y de la forma de Estado a un Estado regional... ...que reconoce la autonomía comunal, la autonomía regionales ...y eventualmente la autonomía de ciertos territorios especiales... ...si vacíos así lo definen. Entonces efectivamente eso le, le incomoda el fin del Estado portaliano ...que era lo que asignaba el orden y le hacía eh, razón al escudo... ...que era por la razón de la fuerza... Y digamos que diría lo claro, que se impone en el diálogo de este nuevo Estado que se está construyendo en la raza. Ricardo, eh, por, por, por cierto, eh, el dilema es muy difícil de cara al 4 de septiembre, pero yo tengo como tres eh, impresiones. La primera impresión que tengo es que las élites chilenas desde el estado portaliano en 1830 hasta hoy eh, se han constituido prácticamente en el poder casi un de la sociedad chilena ¿sí? estas élites más allá de, eh, de, de toda esta de, de, de, de toda esta acumulación de poder eh, de construcción de poder, de establecimiento y ejercicio de poder, eh, más que su miedo a, a perder su pre, sus prerrogativas, eh, tengo, tengo la impresión que estas, estas élites están enfrentadas a, al, al dilema de existir en medio de un Estado democrático porque no existieron como, como un factor democrático. Esta es, este es un primer, una primera consideración. La segunda consideración es eh, la, la vinculada a estas élites eh, y que es un factor determinante de cara al 4 de septiembre, es este, esta capacidad de las élites. ...para manipular los medios de comunicación y que los medios de comunicación y las redes y, y las plataformas y, lo, y, los, y las tecnologías de, de información finalmente terminen socavando la confianza acumulada por el pueblo, por el pueblo chileno a partir de los usos de, del miedo, de la incertidumbre... ¿no es cierto?, eh, y de la supuesta confrontación en el futuro. ¿Cuánto peso tienen hoy estos medios que han sido sucedáneos de la construcción de estas oligarquías para el 4 de septiembre? ¿Qué peso específico tienen los medios eh, hoy día frente a esta voluntad democrática la mayoría del pueblo chileno que le ha dado la victoria al presidente o no, Sin duda que en una parte significativa de la población, sobre todo en los sectores más populares, porque los, los matinales o estos programas de, de, de la mañana hasta el mediodía son los que han reemplazado a los noticieros. No sé si este mismo fenómeno ha ocurrido en Bolivia, pero ahí se, se usan esos espacios que parecen más íntimos, más domésticos, más cercano al hogar, eh, para tratar de, de el, el hogar, el, el, el trabajo, criticar eh, algunas normas constitucionales a partir de mentiras. ¿ah? Por ejemplo, hace unos días atrás un periodista eh, decía que estaba dentro del fútbol marginal que no, no iba a haber derecho a la vivienda propia, lo que es mentira. Que dice la constitución es que va a haber derecho a la vivienda digna, la cual puede ser propia o el Estado puede otorgarla eh, en propiedad o en alquiler. Eh, y sin duda que hay un peso hacia un sector de la población, pero no hemos tenido periodistas valientes también en, en otros horarios, horarios más premios, más de la noche que efectivamente llegan a un público más selecto, que está más interesado en política, que está más activo eh, ideológicamente, eh, donde se han desmentido lo que han dicho otros colegas de ellos en, en otro horario de la... Hoy día, pero, por ejemplo, se les ve en su desesperación, hoy la noticia era eh, una foto de Evo, el eh, compañero Evo Morales con eh, la nueva constitución. Ah, y también les ha dado que hay una norma eh, de la plurinacionalidad, la plagiamos de, de la constitución boliviana. Es decir, ya se les están acabando tantos los argumentos, sus mentiras han quedado tanto expuestas que han tenido que recurrir a este conflicto de las élites, eh, de las oligarquías eh, chilenas con el pueblo boliviano. Eh, para poder, digamos, sacar un provecho y de esa manera poder demostrar este proceso. Eh, confiamos que eh, la campaña eh, se ha, ha comenzado a desplegar recién esta semana, eh, tenemos eh, 60 días, y en esos 60 días, eh, creo, a, a la prueba solo le queda por pensar porque el rechazo inició su campaña hace casi un año. Y, por lo tanto, no creo que pueda crecer más de lo que ellos ya tienen eh, cuantificado de qué es lo que va a dar de, de, a sacar el 4 de septiembre. Y se les ve, no, insisto, la desesperación de tratar de denostar y generar eh, mentiras y con en el proceso. Pero, sin embargo, que casa a casa, el puerta a puerta, la conversación con, con los hogares, con, con las jefas de hogar, con los trabajadores... Eh, Va a, va a ser importantísima muy significativa para poder informar a la gente sobre este proceso. Eh, creo que hay dos pilares importantes, que son, como pues, insisto, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales y garantizados por el Estado, el fin del Estado subsidiario, es decir, donde el Estado, en la Constitución que tenemos ahora actualmente, el Estado entra a participar a resolver los problemas de la comunidad o los problemas sociales, si los privados no lo pueden resolver por sí mismos. ¿Mm? Eh, entonces, se da una paradoja en que la salud privada es la tele. Eh, y en la salud privada hay un 30% de los chilenos. Y el Estado es subsidiario. El Estado es subsidiario a través del el sistema, el Fondo Nacional de Salud, el sistema público, absorbe el 70% de la... Campaña, que supuestamente es el, que, el que subside. Eso determina el estado es el principal actor, que es el garante de los derechos económicos, sociales y culturales, y por otra parte es eh, la participación ciudadana mediante distintos actos eh, plebiscitarios y también eleccionarios a nivel comunal, a nivel regional y a nivel nacional los que eh, van a tener una mayor participación. Por lo tanto... Esta constitución es un Estado, garantiza un Estado democrático, social, de derecho, y además eh, le asegura a la ciudadanía eh, una participación vinculante en distintos temas que son de circunvencia para poder resolver políticas públicas y respuestas estatales que hasta ahora eh, eran la carta bajo la manga si es que en los sectores privados hubo una respuesta a la necesidad de la Me gustaría, antes de... vamos a hacer de nuevo un cortecito ahora, y me gustaría preguntarte Ricardo, ¿cómo ves la, la, la puja entre llegar a la presidencia y llegar al poder en Chile? Porque vemos gobiernos de izquierda o progresistas en muchos de nuestros países que llegan a la presidencia pero que parece que no llegan al poder, ¿No? entonces hay unas agendas que después es difícil de cumplir o transformaciones que se enfrentan a determinadas eh, estructuras estatales o de nuestras sociedades que parecen que no se pueden eh, mover, y entonces ahí sucede este tema de la caída de las expectativas, ¿no? del problema de las expectativas que generan los presidentes progresistas, ahora tenemos el caso de Gustavo Petro en Colombia que también se enfrenta a un, a un establishment y a unas estructuras muy complicadas. No sé no sabemos qué margen va a tener para poder transformar algo de eso. Efectivamente, que es a la vez lo que espera la población. Entonces, si no hay esos cambios, después eh, existen estos problemas de la caída de, las, de la imagen o de la expectativa. Y esto pareciera ser, aunque vos nos, es, nos informás que las, las encuestas no son de confiar porque no, no tienen tanta cientificidad, pero sin embargo sí es un fenómeno que podemos ver tanto en Argentina eh, como en Perú también con el caso de Castillo, bueno, y con distintos gobiernos progresistas. Hagamos un corte y a ver si nos podés orientar un poco o cómo lo ves vos desde un punto de vista sociológico de esas posibilidades de llevar adelante las transformaciones, si Boric lo podrá hacer, si no lo puede hacer en determinados puntos, en otros sí, si ha cumplido las expectativas, si las podrá cumplir, en fin. Charlamos un poquito de eso al regreso de este corte. Estás viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas Continúas viendo Avia Ayala Televisión, un continente de culturas Último bloque para esta coordenada sur en la que hoy conectamos con la hermana República de Chile Para abordar el tema de la constituyente, el referéndum que hay para ver si se aprueba o no la constitución Las dificultades que enfrenta Gabriel Boric por un eh, desgaste aparentemente muy rápido en su gestión, y yo le preguntaba a Ricardo Valladares esta cuestión de llegar a la presidencia y llegar al poder, ¿no? Y la capacidad de transformación de los gobiernos progresistas, y en este caso particular de Boric, en medio de toda, de toda esta ensalada que te presento, Ricardo, ¿por dónde la agarras. Eh, bueno, sin no duda que acceder a, a la dirección del Estado. Es una parte del poder político y el poder político es una parte del poder. Uno puede pensar que, pues, que una opción, porque una elección o tiene una cierta mayoría en el Congreso, eh, se tiene el, lo que tradicionalmente se llama el, el poder total. ¿sí? ¿Ah? Eh, hay sectores principalmente... ¿Pero qué marca Ricardo, perdón? Ricardo, perdón, ¿qué margen de transformación te parece que le queda al, a, a este gobierno chileno? Yo creo que con, si se aprueba la nueva constitución, el de transformación sin duda es mucho más amplio y mucho más posible de lo que se puede hacer con la constitución de 1980. Eh, pero sin embargo, el presidente también ha creado señales de que es posible eh, también tener un margen, aunque si bien más estrecho, pero sí sé que sería posible eh, poder por lo menos responder a las urgencias que está teniendo la población en hoy día eh, debido a la crisis económica, esta crisis post-pandemia y también de eh, guerra que estamos eh, viviendo. Eh, por lo tanto, creo que efectivamente eh, la nueva constitución permite un eh, mayor margen de maniobra para el cumplimiento de expectativas. Pero también para la acumulación de poder político, de un poder político que principalmente va a estar afianzado en eh, la ciudadanía, en los trabajadores, en las trabajadoras, las mujeres, en los pueblos indígenas, eh, en los sectores populares. Eh, y por lo tanto es importante aprobar esta eh, nueva Y por ahora, mientras tanto, el presidente ha enviado señales que es posible también responder a esta pregunta urgente con eh, proyectos de ley eh, en el marco de esta Constitución. Eh, creo que el Gobierno se está adaptando, eh, pensemos que son, es una nueva generación, eh, es un sector político que nunca había estado, aparte de algunos eh, ligados al socialismo democrático, que también participado en algunos gobiernos anteriores, principalmente en el gobierno de Michelle Bachelet, eh, que son parte, pero principalmente estamos hablando de una nueva generación que se hace cargo de la dirección del Estado, que se hace cargo de una parte del pueblo político. Y, y ahí insisto, es decir, lo único que es posible de, de, de construir o de poder ampliar eh, los marcos de transformación es la unidad. Y esa unidad se tiene que dar entre los sectores políticos progresistas, la izquierda, y también con los sectores sociales y las capas populares en la sociedad que son los que están viviendo los problemas eh, día a día y, y en los hogares de la pandemia. Andrés eh, y, y, y Ricardo, eh, uno supondría que... Eh, el plebiscito de, de, del, del 4 de septiembre va a ser definido en las fronteras internas del Estado chileno. Mm, mi impresión, eh, digamos, como que matiza esto, que, que esto de la soberanía plena del, del, del ciudadano chileno para definir su futuro. Mi impresión es que el, este plebiscito también tiene un componente internacional, y es que Chile hoy día eh, está en el centro de la disputa geopolítica global que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este, esta transformación del eje económico eh, del, del, del Atlántico hacia el Pacífico. Y por lo tanto, eh, sabiendo que Chile tiene una de las costas más grandes de, de, de los países costeros, uno de los países costeros que tiene la mayor franja costera ¿no es cierto? en el mundo, eh, esta disputa geopolítica por el posicionamiento de, este, de, de, de esta tendencia económica comercial sobre el Pacífico coloca a Chile en un, en un contexto muy complejo, porque el imperialismo norteamericano no creo que se cruce de brazos cuando tiene el riesgo de perder más de la mitad de la franja costera del pacífico, no es cierto, teniendo considerando además hoy día esta, este esta este el avance eh, eh, extraordinario en el posicionamiento del gobierno venezolano con Maduro, a quien los norteamericanos van a, están, están consultando para explotar su petróleo, en el posicionamiento del presidente Petro en Colombia, en el debilitamiento del gobierno ecuatoriano y nadie sabe en lo que va a terminar el gobierno peruano. Es decir, Chile hoy día es una pieza fundamental en este ajedrez geopolítico que gira en torno hacia el Pacífico. ¿Cuál es tu percepción sobre esto, Ricardo? Sin duda, que eh, es un momento complejo el que estamos viviendo y es una encrucijada, ...en la cual yo concuerdo 100% contigo eh, respecto a qué es lo que vamos a hacer. Eh, la nueva constitución, si es aprobada, nos obliga, nos obliga. Digo que hay una norma, primero, en la paz. ¿no? Chile y América Latina, un continente de paz, y las relaciones eh, tendrían que tener un trato preferente, que se jerarquiza la relación internacional, hacia lo, el interés regional y hacia los países de América Latina. Por lo tanto, lo que se decida de manera, si se aprobara la nueva constitución, lo que se decide en Chile tiene que ser en favor de Chile y en favor de la... Luego veremos qué es lo que se hace con China, con Estados Unidos, eh, pero en este eh, orden que estamos viviendo hoy día, esta crisis o, o tensión ¿vale? eh, geopolítica, efectivamente eh, Estados Unidos no se ha quedado eh, tranquilo y, y ha tratado de hacer algunos movimientos para poder bloquear eh, que, por ejemplo, se consolide los corredores bioceánicos eh, estaban nuevo en nuevo proyecto con Argentina. Eh, hasta el momento hay dos, ya había un tercero, que creo que se suspendió, se bajó. Y prontamente también eh, con respecto a la explotación del hierro, que eh, va a quedar el, el control chino, también Estados Unidos va a tratar de hacer algo allí. Eh, pero efectivamente eh, lo que tiene que hacer Chile y el gobierno es eh, ver qué es lo que más le conviene a Chile y la región. Eh, creo que ahí han habido errores, no sé si por eh, mala recomendación, quizás alguna eh, salir aceleradamente, a, a plantear algo eh, de apoyo a, a Ucrania, como tal, en el conflicto de Rusia. Porque es una mala señal, pero es algo que, por ejemplo, en la nueva con la norma, que está allí, que no se podría hacer. ¿Ah? No, un presidente no podría seguir a la declaraciones, debido a que eh, la OTAN y, Estados, y la presencia de Estados Unidos en el Atlántico Sur eh, es significativa y todos sabemos que el interés de, de ese bloque es la OTAN. Y donde se oponen a nuestros intereses como, como, como chilenos y como argentinos, y también como el, el resto del de, conjunto de, de países de la región. Entonces, eh, efectivamente, lo que hay que hacer, eh, si se aprobara la nueva constitución, es oh, hacerle caso a lo que la norma constitucional va a estar orientando, y, y por ahora lo que habría que hacer es tratar de eh, salir a reforzar, o eh, quizás lo que esper yo esperaría es una reemergencia de un bloque político eh, latinoamericano, un revivir la UNASUR, eh, darle mayor poder a, a la CELAC, cosa que nosotros también podamos tener como región, eh, como subcontinente, eh, un trato de igual igual respecto a las potencias eh, más grandes o a estos bloques, tanto ya sea el asiático como eh, sea la, el norteamericano y el europeo, para poder negociar de igual a igual. O sea, nosotros no podemos estarnos subordinando a a otro. Lo que tenemos que hacer es evaluar qué es lo mejor para nuestros países, evaluar qué es lo mejor para nuestros vecinos, evaluar qué es lo mejor para la región, y que creo que la última vez que se hizo eso fue lo que nos llevó a la independencia eh, y a transformarnos en repúblicas soberanas, eh, independientes del yugo, tanto de Estados Unidos como de Francia, de los países de Portugal, y, y creo que esa receta hay que copiar. Eh, lo que nos hace bien hay que repetir. Bueno, creo que vamos cerrando la entrevista. Querido Ricardo, Juan Ramón, muchísimas gracias. Hay, hay Muy rápido, Ricardo, ¿hay alguna presión, algún lobby militar en contra de la, de la nueva Constitución? Vi la otra vez por ahí de refilón una declaración de, de, de un militar en contra de la Constitución o del riesgo de la... Pregunto porque salió el tema de la OTAN y no sé cómo está el estamento militar con esas presiones. Sí, no, eh, por las declaraciones que han salido son de oficiales o agrupamientos de oficiales del retiro, que son oficiales tramochados en la dictadura. Hasta el momento las fuerzas ha, se han mantenido al margen de, del debate constitucional, que es lo que deben hacer, porque no son deliberantes. Eh, y eh, efectivamente lo que sí había que ir modificando es esta cercanía que existe, eh, con la OTAN, porque eh, se lo ha ofrecido a Chile, pero en el caso de Argentina, porque así son organismos, eh, auxil eh, perdón, países eh, socios, auxiliares, tienen una, una cierta categoría o niveles de participación, eh, y es la formación principalmente, la formación y en, en compartir también información digital y ciertas comunicaciones con, con la OTAN y también con, con Estados Unidos. Eh, esperamos que nuestras fuerzas armadas también comprendan que, que el periodo en que fueron nobles y donde se ganaron el honor de la patria fue cuando eh, a, apelaron a la independencia nacional y a la independencia de, de la región. Y creo que ese es el sentir republicano que debería volver a, re, a reavivarse Nuestras Fuerzas Armadas, eh, pero hasta el momento, efectivamente, de, de militares o de miembros de las Fuerzas Armadas eh, activos, no, no ha habido ninguna eh, declaración o manifestación. Este bueno, Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por este contacto con Coordenada Sur y con El Avia Ayala y, y suerte para, de, para el referéndum del 4 de septiembre. Un abrazo. No, gracias a ustedes y abrazo para Andrés y abrazo también para. Juan Ramón, cuando quieras. No, gracias, gracias, gracias a ti, Ricardo, un abrazo, gracias por tu tiempo, hermano, y, y éxitos, que la tarea es muy... Muchas gracias. Pero estoy seguro que la acumulación de fuerza, de resistencia y de conciencia política del pueblo, boliviano, del pueblo chileno va a permitir que tenga una nueva constitución. Así será, si confiamos. Bueno, Juan Ramón, eh, me, estaba, me estaba, estaba pensando qué estará pensando John Bolton de todo esto de Estados Unidos. Juan Ramón, me parece que en el, el próximo capítulo de Coordenada Sur podemos abordar un poco el pensamiento de estos compañeros que seguro, como vos mencionabas, están observando muy de cerca lo que va a pasar en Chile el 4 de septiembre y en toda la región porque nuevamente América Latina se le está dando vuelta a los intereses geopolíticos de Washington y la manera, evidentemente, de responder a eso es mediante, ha sido siempre y ahora hasta reconocido, Juan Ramón, los golpes de Estado. Sí, Andrés, esta semana hemos sido sorprendidos, eh, yo diría conmovidos, por dos declaraciones que se han hecho, una, eh, la, del, la, del 12 de, la del 12 de julio, ...por el ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump... ...que se llama John Bolton... ...un viejo funcionario de la administración del partido, del partido republicano... ...que trabajó con, con, desde Reagan en adelante... ...y además un halcón guerrerista de, de, digamos de catadura. Eh, él ha declarado sin pelos en la lengua que durante el gobierno de Trump, lo que se hizo fue preparar golpes de Estado, organizar golpes de Estado, y dijo que él formaba parte del equipo que había trabajado y que, y que no era y que la, la, la organización de los golpes de Estado no eran fáciles. Eso le dijo a su interlocutor, a un famoso periodista presentador de CNN. Esto ocurrió el 12, pero en la misma semana, eh, al día siguiente, el 13, también escuchamos una declaración extremadamente sorprendente, yo diría extremadamente cínica, de otra asesora también, de otra funcionaria del establishment, de la, de la estructura del poder eh, gubernamental republicano, Carrie Filippetti, que dijo que durante el gobierno de Trump prácticamente habían, eh, habían aplicado al gobierno de Cuba y de Venezuela una suerte de torniquete, algo parecido a la tortura, en términos más modernos, para tratar de quebrar el régimen de Cuba y el régimen de Venezuela. Y en el caso de Venezuela dijo la funcionaria que los militares, en definitiva, fueron incompetentes como para hacer el golpe de Estado. A diferencia, esto es, esta ya es una cosecha mía, a diferencia de la competencia de los militares en Bolivia que fueron los que prácticamente impulsaron el golpe de estado. Estas dos declaraciones, querido Andrés, creo, en primer lugar, en primer lugar eh, estremecen a la conciencia política de los pueblos latinoamericanos que están sometidos a, esta, a este imperio eh, del terror que tiene su sede en Washington y que tiene una estructura de poder y funcionarios de esta catadura moral impresentables hoy en el siglo XXI. Este es un dato que creo que debiera ser abordado en, en nuestro próximo programa. Y el segundo que es tan aterrador como este, es que ningún medio de comunicación, ninguno, en Bolivia replicó las declaraciones de John Bolton acerca de la organización de golpes de Estado del año 2018 y 2019. Lo que pone... No se deben libro, haber enterado, Juan Ramón. No, no bueno, le llegó la noticia. No, es extraño porque el deber copia... ...noticias de la BBC de Londres... ...y la BBC de Londres... ...publicó estas dos declaraciones... ...por lo tanto... ...qué se dice, a confesión de prueba... ...a confesión de parte... ...relevo de prueba... ...sí, lo que, lo que, lo que yo creo... ...que también este es el otro tema... ...que debiéramos abordar en el próximo programa... ...es este papel cínico... ...que... ...Paulo Iglesias está llamando... ...en, en España esta mafia mediática que forma parte de los golpes blandos, de los golpes de Estado, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Pablo Iglesias ha sido víctima de un golpe blando, precisamente a raíz de la intervención de los medios de comunicación que le tendieron una celada política, le hicieron fake news, mintieron sobre la recepción de recursos económicos del gobierno iraní y del gobierno de venezuela, pero lo importante de esto es justamente, yo creo que en el próximo programa debiéramos discutir el papel siniestro, antidemocrático, golpista, de los medios de comunicación, que John Bolton prácticamente los ha puesto en evidencia, no lo dice Juan Ramón Quintana, lo dice John Bolton. John Bolton ha dicho que se organizaron golpes de Estado el 2018 y 2019 y resulta que los medios de comunicación en Bolivia han escondido la declaración. Han ocultado la declaración de Bolton, ¿no es cierto?, para no sé con qué fin, con qué no sé con qué razones. ¿Dónde está la libertad? Bueno, de... pero le nos tenemos que ir, Juan Ramón, pero yo le agradezco a John Bolton porque en definitiva nos da la razón de lo que venimos denunciando sobre el papel de Washington en el mundo hace no sé cuántos años, así que le agradecemos a John Bolton, teníamos razón en todo lo que denunciamos del papel golpista de Estados Unidos en la región y en el mundo, eh, y bueno, estaremos seguramente aprovechándonos de esta declaración en el buen sentido y en el malo también, para en próximos programas mostrar el papel de Estados Unidos, es inédita realmente, más allá de cualquier ironía, es inédita la declaración de un altísimo burócrata estadounidense afirmando y confirmando que efectivamente organizan golpes de Estado y bueno, vamos a estar obviamente en coordenadas Sur haciendo un tratamiento y me parece que como vos mencionabas el, el tema de Pablo Iglesias es muy potente también, cómo se organizaron un grupo de medios para destruir su imagen y también eh, obligadamente tenemos que poner eso en escena con un desarrollo amplio porque como vos mencionabas, los medios hegemónicos no les no absolutamente ningún interés en reportar esta, este tipo de noticias. Yo te mando un abrazo desde acá y nos encontramos la próxima semana. Gracias Andrés, un saludo, un abrazo igualmente para ti para toda nuestra audiencia que domingo a domingo nos sigue en esta, en esta aventura de pensar el mundo, la región, Bolivia y fundamentalmente esta correlación tan cambiante de fuerzas políticas, militares, económicas y sociales en el marco de la geopolítica. Así que desde Coordenada Sur les mandamos un gran abrazo y agradecemos, por supuesto, el apoyo incondicional de nuestros compañeros de Aviala. Muy buenas noches.